Próxima entrevista, eso tenemos conectada a la diputada Josefina Canalia, a quien recibimos con un fuerte aplauso también y le damos la bienvenida al programa del día de hoy en la mañana. Hola, bienvenida, José. Josefina. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, te escuchamos y te vemos muy bien. Perfecto. Bueno, me alegro mucho. <risa> un placer, Josefina, conectarnos un ratito con vos para que nos cuentes sobre este proyecto que busca eh, convertir al, al Metegol en un deporte provincial. Así es. Te voy a contar un poco por qué surgió la idea de este proyecto, uh -huh. porque no es una idea propia, digamos. Uh -huh. Sino que, eh, digamos, este proyecto me fue abriendo un montón de puertas de temas que desconocía, ¿no? Entonces uh -huh. un día se me acercó gente de la Liga Mendocina de Metegol en Silla Ruedas, que yo uh -huh. no sabía que existía. Yo tampoco. No, no, desconocía. Uh -huh. Bien. Y me, y me dijeron que eh, ellos necesitaban porque parece ser que con el tema metegol hay y, y el tema con el tema de discapacidad también y mete metegol en silla de ruedas, hay todo un mundo que, que no lo conocemos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en este momento se está jugando la Copa América en Chile, parece que estamos No sabía. Que, no, no, no el Mundial. <risas> llegamos para todavía Mundial no, llegamos a, a la final de la Copa América, así oh, que esperemos, esperemos que les vaya bien. Eh, pero sí, también hay un mundial eh, y los campeones del mundial, que son italianos, eh, van a venir en febrero a la provincia de Mendoza. Ajá. Entonces, ellos, lo, estos, estos, los italianos, lo que les dijeron fue, bueno, para nosotros poder jugar, como ellos son profesionales, digamos, o, o, o más profesionales que acá, que es totalmente amateur, eh, como ellos son profesionales, solicitaron que se le diera cierta cierto marco institucional a, uh -huh. a esta práctica, ¿no? Entonces nos pusimos a analizar y la manera de, de, que, de darle ese marco institucional es a través de una ley. Bien. Entonces, hay también otra cosa que yo ignoraba, que es que hay una federación internacional de fútbol de mesa uh -huh. que tiene sus reglas, que está en Londres, muchos países europeos toman el metegol como deporte, uh -huh. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, eh, hicimos el proyecto de ley de, de, de que el metegol sea considerado un deporte y le adjuntamos el reglamento de, eh, bueno, de la Federación Internacional. Claro. Esto es como, digamos, para, para hacer una analogía, esto es como si se quisiera hacer una especie de AFA sí. en eh, uh -huh. Mendoza para que pueda competir en la FIFA. Entonces, lo, el reglamento de todo lo pone la FIFA. Uh -huh. eh, AFA, adapta, no es que adapta, toma ese reglamento claro. y lo aplica acá. Sí, sí, por supuesto. Entonces, manera. bueno, la idea es esa, es eh, hacer esto sobre todo para, por, por este interés que tienen ellos de que vengan los italianos y poder jugar de igual a igual y competir con ellos, además de todo lo otro que tiene después que, bueno, le, les posibilitaría conseguir esponsos, armar claro. torneos, etc. Pero hay otra cosa más que yo tampoco sabía, que es que en este momento, hace la semana pasada se hizo se hizo un torneo en la provincia de Mendoza, que hay 12 ligas eh, departamentales eh, de, de Metegol en silla de rueda y que bueno en Jurín también se está haciendo, un, un este, se, se hicieron estas jornadas, sí. y nada, se jugó y fueron de 12 departamentos eh, personas que tienen movilidad reducida a, a claro. este encuentro. Para poner un, un poquito más el foco sobre eso, hacer este doble clic, las personas con movilidad reducida muchas veces... Hay deportes que directamente no pueden hacer. No, claro. eh, y hay otros deportes que les da temor a hacer, porque una persona que tiene... O sea, no es lo mismo, no sé, estar jugando al, al fútbol y un esguince en un partido de fútbol normal a cualquier persona, Seguro. que a una persona que, que está amputada. Por no, entonces, entonces, este, este proyecto, es, es digamos, sobre todas las cosas, es para... Es un proyecto de inclusión, de inclusión en discapacidad. Así que, Perfecto. en ese sentido, así como trabajamos en otros varios proyectos también, eh, en temas de discapacidad, bueno, estamos haciendo este. Así que, nada, estoy contenta. Entiendo que muchas veces la gente se lo toma como, digamos, sin tener todo esto, este trasfondo atrás, pareciera un proyecto frívolo, pareciera claramente este proyecto no soluciona los problemas de Mendoza, no, menos todavía los problemas de Argentina, que ya sabemos que están cada vez peor, digamos... Pero sí ayuda a que un grupo de personas con discapacidad puedan realizar una tarea de una manera mucho mejor a como lo vienen haciendo. Así que en ese sentido... Pero no, es lógico, no claro, todos los proyectos sí, tienen que apuntar, obviamente, como vos decías, José... A resolver las a resolver, grandes crisis claro, grandes de fondo que tenemos en el país. Hay muchas otras aristas, otros aspectos como este, como la inclusión, que es necesario también abordar. Sí, y además, a ver, por ejemplo, sobre todo discapacidad, digamos... Todos tenemos muchísimos problemas, no? problemas de inflación que encima cada vez va peor y no, no dan pie con bola, el gobierno nacional no da pie con bola, ahora lo renunciaron todos los ministros. Bueno, sí. es un desastre y encima la, da la sensación de que esto es un desastre y va a seguir siendo un desastre por lo menos hasta las elecciones, así que va a ser complejo, pero digamos... Eh, entonces tenemos inflación, tenemos inseguridad, tenemos un montón de problemas. Todos esos problemas que sufrimos, todos los argentinos, las personas con discapacidad los sufren muchísimo más. Porque a todo eso ellos le tienen que sumar la discapacidad. Lógico. Mucha gente me, me escribió por privado y todo, me empezaron a contar lo que es tener movilidad reducida. Y nosotros la verdad que capaz pensamos que nuestra sociedad es muy inclusiva o que estamos adaptados... Y está lejísimo, nos falta un montón, tenemos un montón por mejorar. Por y todas estas cosas que dan visibilidad a esa problemática, eh, bueno, entiendo que son súper positivas, así que ojalá cada vez, ojalá en algún momento podamos, podamos ser una sociedad inclusiva y convivir, digamos que, que ser una, una persona con discapacidad no implique una condena a, a no poder entrar a lugares, no poder Totalmente. hacer determinadas cosas. Por supuesto, y qué bueno generar cada vez más espacios, ¿no? Y siempre lo decimos, el deporte trae muchísimas cosas bonitas, como es el hecho de acercarse a un grupo de amigos, insertarse socialmente, más allá de mantenerse en movimiento, ¿no? Este, es eso el deporte, es, es, es un bien social, más allá de de todo lo que implica ¿no? la actividad física. Y si tanta gente en silla de ruedas o con movilidad reducida, como vos decís, José, lo practica y se están acercando cada vez más, eh, está buenísimo poder considerarlo un deporte y darle ese marco legal, justamente Seguro. como vos decís, para que siga creciendo y para que cada vez más personas se enteren, che, mirá, hay una liga de metegol, claro. no lo sabía, me quiero sumar. claro es bueno, Exactamente, exactamente. A ver, y encima hoy hoy además es el día de, de la salud mental, ¿no? Eh, la verdad que es importante, digamos, claramente hay una relación muy directa entre una buena salud mental, lo decían los griegos, ¿no? Lo de mente sí, sí. sana en cuerpo sano. Uh -huh. eh, y además sabemos cómo afecta, eh, el, digamos, a la salud mental, cómo afecta la discapacidad, por supuesto, porque, a ver, se sienten limitados, se sienten excluidos, eh, necesitan pedir ayuda para un montón de cosas. Entonces, lo importante que es generar estos ámbitos que se creen, que tengan, impulsarlos, visibilizarlos lo más posible, donde se pueden encontrar con pares, pueden competir sin riesgo de, de sin riesgo de, de, de lastimarse uh -huh. o lo que sea, pueden competir con reglas claras en una en una cancha establecida internacionalmente eh, y hacer torneos y, y conocer gente que tiene una problemática similar Por o parecida a la suya, ayudar a gente que está en esta situación también... Así que la verdad que, que lo vemos como muy positivo. Es uh -huh, Un espacio de contención, Fundamental. Sin dudas. El reglamento dice sin molinete, ¿o no? <risa> Eso lo dice el reglamento. Dejémoslo claro, sí. chicos, porque acá hay mucho, porque nosotros tenemos un metegol, te cuento acá en el canal, José, y hay Bien. mucho que les encanta el molinete. Claro. Y yo les digo, no se puede... No es válido, el, supuestamente. No se puede, chicos. Sí. Bueno, parece según según la Federación Internacional de, de, de Fútbol de Mesa no es válido, ¡Toma! con lo cual a mí, me, digamos, yo que es un recurso que las pocas veces que juego utilizo, bueno, no lo voy a poder usar más. Muy bien, ¿no? Es trampa, chicos. Es abusar es de la fuerza en el brazo eh, que uno tiene. pero bueno, no, son no, no, no, no se pequeños. Puede. José, ¿cuál es eh. el próximo paso de este proyecto? Bueno, instancia. tiene que entrar en comisión okay. y ahí se va a discutir y después, como, como pasa siempre, bajará recinto y, y ahí se le dará, se le dará tratamiento y después pasará a Senado. Bueno, Josefina, te agradecemos. Esperemos que muy... se apruebe. Esperemos se apruebe que se sí, sin dudas, porque el objetivo que persigue es muy bonito. El del año que viene, que, que viene, así pueden venir estos italianos. Ojalá. Excelente. Josefina, te agradecemos y este ratito que te has tomado para, para charlar con nosotros. Te mandamos un gran saludo. Gracias, José. Bueno, y muchísimas gracias por darme la posibilidad de difundir esto. Gracias. Un placer. ¿eh? placer. Chau, chau. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.